Hola ¿cómo están? Saludos desde Shanghai Feng Shian. y hoy me vine a ver el campeonato mundial de motocross aquí en China. Ya que está hasta allá, se ve al fondo esos balconcitos como amarillos. Ahí está mi balcón, pero el fin de semana que viene va a haber el torneo internacional de motocross eh, aquí en Shanghai. Estamos como a una hora del centro de Shanghai y va a ser aquí en Fengshan entonces, vean la pista, la están arreglando y estaba pensando, bueno estaba viendo dónde comprar el boleto pero no sé si lo podría ver desde la comodidad de mi balcón o, o no sé, o estará muy lejos porque de hecho está allá, es ahí, ese es el parque de frente y ese es el balcón de arriba, pero pues está un poco lejos, vean según los tickets están entre unos 500 yuanes, 600 yuanes de inicio entonces pues se ve que va a estar viendo el evento y es como zona de catering se ve que habrá como eventos, banquetes y eso ahí está la motito, todavía existe ah vean les enseño la pagoda es la pagoda de la que a veces les hago videos también ahorita le pedimos permiso al policía ahí abajo de venir a ver aquí la la zona de esta, de, la, de las carreras. Pues bueno, vamos a ver. Si puedo conseguir el boleto, yo creo que venir porque tengo ganas. Si no, pues lo veré desde lo veré desde mi uh, balcón. Entonces, bueno, pues ya les aviso. ¡They're coming, they're coming, all of them! A big one. No. Sí, so, do it then? y fue un gran. De hecho, la duración del evento de este campeonato mundial de motocross fue de dos días, o sea, fue sábado y domingo. De hecho, creo que el viernes fue la inauguración. Pasada la pasada les hice un video allá arriba de esa Uh, montañita bueno, ahorita les voy a poner ahí un pedazo pero eso fue la semana pasada entonces, está justo enfrente de mi casa aquí desde el balcón, de hecho se puede ver las motitos cuando están brincando así de pequeñas pero bueno, nos pusimos a verlo el día de ayer y estuvo estuvo bastante bien eh, hay como que muchos rollos eh, internacionales y últimamente aquí en Shanghai, de hecho aquí me sorprendió un poco porque Aquí en Fengxian es que se vinieron a traer este evento y es de categoría mundial, entonces, pues están trayendo bastantes cosas aquí a esta zona de que Está a una hora al sur de Shanghai en autobús, bueno, en autobús o en lo que sea. Estamos a veces como 80 kilómetros más o menos. Vean aquí todos los chinos en la entrada. Bueno, yo estaba ahí hace rato, de hecho, ahí justo donde está él ahí es donde metí la cámara, Ven a este tipo de motos estaría bien eh, saber más o menos de qué tipo de nacionalidades son todos los o el campeón si, por ustedes, si ustedes saben por ahí comentenme en el video eh, y bueno ya les estaré dando la noticia de quién gana pero el día de hoy va a ya, ya está terminando hoy, hoy domingo y bueno pues nada entonces estaremos al pendiente de más eventos que sucedan aquí en Feng Shain. yo no tengo la motocross acá esta es la mía que la viene a estacionar junto a esta otra este y bueno pues nada ya vámonos de regreso nos vemos a la próxima y saludos a todos desde Shanghai chao chao I'm huh? What?